Dicen que lo único constante en la vida es el cambio, un cambio que a menudo genera cierta ansiedad e incluso miedo porque es inevitable, porque forma parte de nuestra vida. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en otro Better What. Y en esta ocasión vamos a hablar de los cambios en nuestra vida. vivir nuevas experiencias, aprender y evolucionar como personas. Afrontar el cambio con naturalidad, sin miedo a lo desconocido y aceptando la incertidumbre como parte del juego nos ayudará a crecernos interiormente y a mejorar el entorno con los demás. Pero el miedo está ahí y hay que afrontarlo. Para ello, los expertos recomiendan recordar en todo momento que las dificultades son normales, aceptar un cierto nivel de riesgo en las decisiones, evaluar con realismo los pros y los contras de una opción, aprender a apreciar diferentes posibilidades en la resolución de un problema, pensar que cada opción tendrá cosas buenas y malas, no buscar la solución perfecta, sino la más aceptable. Considerar que pedir un consejo no es una debilidad, sino una actitud inteligente. Tomar ejemplo de errores y aciertos ajenos y confiar en uno mismo aún cuando no siempre se acierte, ya que el ensayo y error es una parte del proceso aprendizaje. Atreverse a cambiar puede ser el primer paso para mejorar una relación personal, ya sea en la pareja, en el trabajo, con los amigos. En ocasiones, ese cambio, esa llave que abrirá una nueva perspectiva en tus relaciones, puede estar encerrado en tu interior. Dicen que el secreto de la verdadera felicidad propia y ajena, no depende de nada externo, sino cambiar tu punto de vista y valorar la felicidad que se halla en las cosas más pequeñas, en los actos y vivencias más sencillos y aparentemente menos importantes. tuve que aprender a organizarme, tuve que aprender a administrar mis tiempos y sobre todo mi dinero, pero saben, este cambio me ayudó a crecer en mi persona, tanto intelectualmente como